Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis Logo Freak y bueno, bienvenidos a el primer episodio de Doki Doki eh, Club de Literatura. Eh, este juego por fin lo encontré en español. Obviamente es muy famoso actualmente porque uno es completamente gratis. Y dos. Uh, ha causado mucho revuelo porque ha cambiado la forma en la que vemos las. las uh, no las, las novelas visuales. Así que. He estado tratando de evitar spoilers, obviamente no puedo evitar todo, pero para las personas que no lo conocen o simplemente no han tenido eh, el goce de tener toda la historia completa Voy a estar manejando eh, eh, los episodios aquí en mi canal Creo que la historia no es muy larga, así que creo que podría hacerlo en, en, en episodios más cortos Pero en fin, uh, ya tenía muchas muchas ganas de, de jugar este esta Visual Novel pero por fin la encontré en español, ya que podía jugarla en inglés, pero ya saben que también es algo complicado de hacerlo en, en ambos idiomas, así que bueno, vamos a empezar. Tengo que admitir que para hacer un, un juego completamente gratis y sin ningún tipo de intención de, causa de ganar dinero, está muy bien hecho. ¡Ey! Veo una molesta chica corriendo hacia mí desde lo lejos, agitando los brazos en el aire como si fuera totalmente ajena a cualquier aten atención que pudiera traer a sí misma. Esta chica es... Eh, Sayori. Pensé que decía Saori. No, Sayori. Mi vecina y buena amiga desde que éramos niños. Es la, la amiga de la infancia, en otras palabras. Ya saben, el tipo de amiga que nunca te, te verías haciendo hoy. Ya sabes, el tipo de amiga que nunca te verías hacien haciendo hoy pero funcionaría porque ustedes se conocen desde hace mucho tiempo. Solíamos caminar en la escuela juntos en días como este, pero a partir de la secundaria ella se quedó dormida más y más frecuentemente y yo, cansada de, cansada de esperar. Yo me cansaría de esperar. Pero si ella va a, va a perseguirme así, casi me siento mejor huyendo. Sin embargo, solo suspiro y me... Paro frente al paso de los petones dejando que Sayori me alcance Sí, ese, ese, ese, ese es como grito realmente en la vida real Completamente, 100% real Y... Ok, de bajar un poco el volumen de la música porque siento que me está distrayendo mucho Así está un poco mejor Y... Ok no, no es tan... tan mal. No está mal. No está mal. No es mi estilo de... de, de, de personaje, pero no está mal. Y creo que está, le falta un botón aquí, al, al parecer. Otra vez me quedé dormida. Pero esta vez te atrapé. Tal vez. Pero solo porque decidí detenerme a esperarte. ¿Eh? Dices eso como si, como si pensaras en ignorarme. Eso es crucero, Luis. Bueno, si la gente te mira por acto raro, entonces no quiero que piensen que somos pareja o algo así. Bien, bien. Pero de todas formas me esperaste. Supongo que no puede ser malo, aunque aunque quieras. Como digas, Sayori. <ríe> Cruzamos la calle juntos y nos dirigimos a la escuela. A medida que nos acercamos, las calles se llenan cada vez, cada vez con otros estudiantes haciendo su viaje diario. Por cierto, Luis, ¿ya has decidido un club para unirte? Un club. Ya te dije, realmente no estoy interesado en unirme a ningún club. Y tampoco he estado buscando. Ah. Eso no es verdad. Me dijiste que te dirías al club de este año. Lo hice. Estoy seguro de que, de que estoy seguro de que es posible que lo haya hecho. En una de las nuestras muchas conversaciones en, lo que, en las que le sigo la corriente. A le gusta preocuparse un poco por mí, cuando estoy perfectamente contento con un ser un chico promedio eh, mientras gasto mi tiempo libre en juegos y anime. Suena bastante común y familiar. ¿Ah? Estabas hablando acerca de cómo, cómo me preocupas que no aprendas a socializar o tener alguna habilidad antes de la universidad. Eso también suena muy muy familiar. Tu felicidad es realmente importante para mí, ¿sabes? ¡Wow! Ok, eso demuestra mucho, mucho interés. Ella puede ser tu, el, prince, el principal um, interés amoroso de nuestro protagonista. Y, y sé que eres feliz ahora, pero morirías con, morirías con solo pensar que te convertirías en un nini en unos pocos años, porque no estás acostumbrado al mundo real. Confía en mí, ¿sí? No me, gusta ser, no me gusta seguir preocupándome por ti. Bien, bien. Voy a ver algunos clubs si eso es lo que te hace feliz. Pero no prometo nada. ¿Al menos me, me prometes que intentarías un, que intentarás un poco? Sí, supongo que te, que te prometo eso. ¡Yay! Ok, tiene una linda sonrisa hasta eso. Tiene Tiene material de waifu. Uh, ¿Por qué me dejó...? me dejó ser ceremoniado por una chica tan, des tan despreocupada? Más que eso, me sorprende que incluso me haya permitido ceder a ella, supongo que verla preocuparse tanto por mí me da algo de ganas de tranquilizarla un poco, incluso si exagera, to eh, exagera todo lo que, lo que tiene dentro de su cabeza. El día escolar fue tan común como siempre y se acabó antes de que me diera cuenta. Después de empacar mis cosas, miro eh, inexpresivamente a la pared, buscando un gramo de motivación. ¿Clubs? Sayori quiere que cheque algunos clubs. Creo que no tengo ni más remedio que comenzar con el club de anime. ¿Hola? ¡Ah, volvió! Sayori. Sayori de, eh, debe de haber entrado al salón en clases mientras yo estaba distraído. Viro a mi alrededor y me doy cuenta de que soy el único que queda en el aula. Pensé que, veías, que podría atraparte saliendo del aula, pero te vi sentado aquí, así que entré. Honestamente, eres peor de que yo algunas veces. Estoy impresionada. No entiendo cómo te puedes impresionar por eso. No tienes que esperarme si te has llegado tarde a tu club. Si te hago llegar tarde a tu club. Bueno, pensé que tal vez necesitabas un poco de aliento, así que pensé, ya sabes. ¿Qué cosa? Bueno, ¿que podrías venir a mi club? Definitivamente tiene un interés por, por nuestro protagonista Sayuri ¿Sí? No hay manera de que vaya a tu club Crucero. ¿No? Ah, oh, incluso tiene esa cara de sundere completamente Sayuri es vicepresidenta del club de literatura No es que fuera cons consciente de que ella tenga algún interés en la literatura de hecho, estoy seguro de que ella solo lo hizo porque pensó que sería divertido ayudar a comenzar a un nuevo club Como ella fue la, pri la primera en mostrar interés después de la que propuso el club Heredó el título de vice vicepresidenta Ah, entonces realmente no es como que se ganara el título Sino que fue la segunda que entró en el club y por consecuencia fue la vicepresidenta ah, Dicho esto, mi interés en literatura es incluso menor Si voy, sí, voy al club de anime Vamos ¿Por favor? ¿Por qué te importa tanto, de todos modos? Bueno, como como que le conté ayer al club de que tendría un nuevo miembro. Ok, ok, ya nos comprometió a estar en su club. Y Natsuki hizo pastelillos y eso. <ríe> no hagas promesas que no puedes cumplir. No puedo decir que Sayori es realmente una cabeza hueca o si ella es tan astuta como para hacer haber planeado todo esto. Dejé escapar un largo suspiro. Creo que ya no tenemos escapatoria a fin de cuentas. Bien, voy a pensar eh, por un pastelillo, ¿está bien? Sí, vamos. O sea, a fin de cuentas terminamos yendo al club al club de Sayori, independientemente de lo que queramos o no, nos arrastró hasta ahí. Y sí, hoy marca el día en el que vendí mi alma por un pastelillo Hey, los pastelillos son buenos, ¿no? no veo por qué el gran problema Abrumado sigo a Sayori por la escuela y el piso de arriba Una sección en la escuela que rara vez visito Generalmente utilizada para clases y actividades de tercer año Sayori llena de energía abre la puerta del aula Chicas, el nuevo miembro está aquí Lo dije, no me llames nuevo miembro Uh, mira alrededor de la habitación Bienvenido al club de literatura, es un placer conocerte Chica 1. Ese es su nombre, Chica 1 uh, Tengo que admitir que dentro de mis gustos está el cabello largo Ella tiene un muy bello cabello largo, pero su cara tiene algo, algo raro No sé qué es, pero tiene algo raro Sayuri siempre dice eh, buenas cosas de ti ¿En serio? ¿Trajiste a un chico? Y bueno, Coletas, pelo corto, habla de que ella es una Sundre, posiblemente el cliché más grande de Sundre. Uh, ¿Qué manera de matar la atmósfera? ¡Ah, Luis! Eh, ¡Qué buena sorpresa! Y, ok, ella es mucho, mucho mejor. Uh, obviamente el cabello largo es una de mis fa de mis cosas favoritas y tiene una expresión mucho más tierna. Bienvenido al club. ¿Luis? Todas las palabras que se me escapan en la situación. Este club está lleno de chicas increíblemente lindas. Lo son. Realmente todas lo son. Incluyendo a Sayori. ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo dilo. L lo siento. Natsuki. Hm. La chica con la actitud agria cuyo nombre aparentemente es Natsuki es que es una que no reconozco. Su pequeña figura me hace pensar que probablemente es del primer año. Ella es quien hizo los pastelillos, de acuerdo a Sayori. Puedes, ignorar, puedes ignorarla cuando se pone de mal humor. Sayori dice eso en voz baja de mi oído. Luego se vuelve hacia las, las otras chicas. No sé por qué siento que son muy muy parecidas. Sayori y Natsuki, se, siento que se parecen mucho. Como que están basadas en el mismo modelo. De todas formas... Uh, esta es Natsuki, siempre llena de energía. Y esta es Yuri, la más, la más lista del club. Yuri. Yuri oh, oh, oh, esa expresión me gusta. Me, me gusta ese cambio. Se ve muy, muy linda. No, no digas eso. Yuri, quien parece completamente más madura y tímida, parece tener dificultades para mantener al día con las personas como Sayori y Natsuki. B uh, bueno, es... Es un placer conocerlas a ambos Y parece que ya conociste a, a, a Moika, ¿verdad? Mónica, Mo, perdón ¿Mónica? Mónica, ok Así es. es Es genial verte de aquí de nuevo, Luis. Moika son, eh, sonríe dulcemente Ah, nada mal Nos conocemos Bueno, rara vez hablamos Pero estamos en la misma clase del año pasado Mónica parece eh, probablemente la chica más popular de esta clase. Inteligente, hermosa y atlética. Básicamente completamente fuera del de mi alcance. Entonces, sonriéndome tan genuinamente se siente un poco... Sí, es genial, Mónica. Siento que no somos la persona más, más social de todas, pero especialmente con las mujeres siento que no tenemos absolutamente nada, nada de experiencia. Uh, Luis. Hicimos, eh, hicimos sitio para ti en la mesa. Para que te puedas sentar junto a mí o a, a, a Mónica. Iré por los pastillos. Ey, yo los hice, yo voy por ellos. Perdón, me emocioné un poco. Entonces, ¿y si también la, la agoté? Es algo que no me explico. ¿Cómo es que tienen todo esto dentro de una escuela? En mi escuela posiblemente llevabas, no sé, una bolsa de, de papas fritas y... Se los quitaba los maestros. Ni siquiera te dejaban tener cosas dentro del salón. ¿Cómo es que pueden tener, inclusive, algo para hervir agua para el té? O sea, no, no me explico cómo es esto, algo tan cliché en, en este tipo de cosas. Las chicas tienen algunos escritorios pu eh, puestos en forma de una mesa. Como Sayori mencionó, se han ampliado para que haya espacio al lado de, de Mónica y espacio al lado de, de Sayori. Natsuki y, y Yuri... Caminan hacia la esquina de la habitación, donde Natsuki toma una bandeja envuelta y Yuri la abre del de armario. Aún incómodo, toma asiento, eh, asiento al lado de Sayori. Natsuki regresa con orgullo a la mesa, con la bandeja en la mano. Bien, ¿están listos? ¡Esa sonrisa me gusta! ¡Me gusta esa sonrisa tan confiada! Ta-da. Natsuki levanta el, pa el papel de aluminio de la bandeja para revelar una docena de pastelillos blancos y esponjosos decorados, decorados para que parezcan pequeños felinos Los bigotes están dibujados con glaciado y pequeños trozos de chocolate se utilizan para hacer, para hacer eh, orejas ¡Qué lindo! No tenía idea que fueras tan buena horneando, Natsuki <ríe> Bueno, ya sabes Solo por y tomen uno Sayuri toma uno primero, luego Mónica y yo lo sigo. Están deliciosos. Sayura habla con la boca llena y lo ha, y ha logrado ponerse glaciado en la cara. Giro el pastelillo con los dedos buscando el mejor ángulo para tomar un bocado. Natsuki está callada. No puedo evitar o notar su mirada eh, furtiva en mi dirección. Está esperando a que lo morda. Finalmente lo hago. El glaciado es dulce y lleno de sabor. Me pregunto si lo hizo por su cuenta. Está muy bueno. Gracias, Natsuki. ¿Por qué me agradeces? No es como que no he escuchado esto en alguna otra parte antes. Sundere. Sundere alert completamente. Señores y señores, entren a sus refugios. Tenemos una Sundere en, en la habitación. Sundere en la habitación, repito. Abro una sola fila, no pa entren en pánico, tenemos una sundre en la habitación. ¿Los había hecho para ti o algo así? ¿Ah? Creí que técnicamente lo hiciste, Sayori dijo... Bueno, tal vez. <risa> Pero no, no para ti, tú, tú sabes, para ti, tonto. Muy, muy bien, bien. Uh, renuncio a la extraña lógica de Natsuki y descarto la conversación Yuri regresa a la mesa cargando un juego de té Ella coloca cuidadosamente una taza de té enfrente de cada uno de nosotros Antes de colocar la tetera al lado de la bandeja de los pastelillos ¿Guardan un juego de té completo en este de salón de clases? No te preocupes, los profesores nos dieron permiso. Eso es a lo que me refiero. En mis años de preparatoria y secundaria apenas tenías algún tipo de alimento, celular o cualquier otra cosa y los maestros inmediatamente te los quitaran. Ellos tienen eh, comida horneada, tienen un club de literatura, tienen inclusive un juego completo de té. Una tetera que puede, obviamente necesitas un lugar donde hervir el té y ellos lo tienen sin ningún problema. Esto, inclusive, puede terminar en un incendio en la escuela y, y no hay nadie que lo impida. De todas formas, una taza de té no ayuda, eh, no ayuda a disfrutar más un buen libro. Uh, yo supongo. No te, no te intimides. Yuri solo, solo está tratando de impresionarte. ¿Eh? Eso no es... Insultada. Yuri mira hacia otro lado. Esa no es mi intención, ¿sabes? Esta es una expresión extremadamente tierna en Yuri. Realmente me gusta mucho. Te creo. Bueno, el té de lectura puede no ser eh, un pasatiempo para mí, pero al menos disfruto el té. Me alegro. Yuri sonríe débilmente a, a, en alivio. Voy que levanto la ceja y luego se me sonríe. Así que... ¿Qué te hizo considerar el club de literatura? Um, esa pregunta me asustó. Algo me dice de que no debo decir a Mónica que fui prácticamente arrastrado aquí por Sayori. Bueno, no me he unido a ningún club y Sayori se ve realmente feliz aquí, así que... Está bien, no te avergüences. Haremos que te, que te sientas como en casa, ¿vale? ¿Cómo... Como presidenta del club de literatura, es mi trabajo hacer el club divertido y emocionante para todos. Mónica, estoy sorprendido. Es como que es como que decidi, eh, decidiste comenzar tu propio club. Probablemente podrías ser miembro de la junta de alguno de los clubs más importantes. ¿No eres líder del club de debate el año pasado? <ríe> bueno, ya sabes. Para ser honesta, no puedo soportar nada. Toda la política en torno a los, de, a los principales clubs. Se siente como nada más que se siente como nada más que discutir sobre el presupuesto y la publicidad y cómo cómo preocuparse para los eventos, prepararse para los eventos. Prefiero tomar algo que personalmente disfrute, disfruto y hacer algo especial con él. Es básicamente lo que yo hago con estos videos. Si no tengo ganas de hacer videos, simplemente no los hago si tengo ganas los hago y me divierto haciéndolos y editándolos y subiéndolos y escuchando sus comentarios eso es básicamente una adicción de vida chicos hagan lo que les gusta cuando quieren hacerlo no cuando tienen que hacerlo eso realmente baja la calidad de las cosas que hacen y se alimentan a, ot y, y se a otros eh, a otros a entrar a, a, en la literatura entonces estoy, eh, estoy cumpliendo ese sueño realmente mónica es una gran líder Yuri también la siente de, eh, de acuerdo Entonces me sorprende que todavía no haya, haya más pop personas en el club Debe ser difícil comenzar un nuevo club ¿Podrías eh, ponerlo de esa manera? No muchas personas están muy interesadas en poner todo el esfuerzo para comenzar algo nuevo Especialmente cuando es algo que no llama tu atención, como la literatura Tienes que esforzarse para eh, convencer a la gente de que es divertido y que vale la pena bueno, si tienes tantos problemas, puedes anunciar que es un club de literatura con hasta ahora cuatro muy bellas chicas y que están buscando más miembros. Obviamente vas a tener un montón de hombres que tratándose de apuntar en, en, este, en este club. Pero hace que los eventos escolares como el festival sean mucho más importantes. Estoy segura de que todos, los, todos podemos hacer... Eh, crecer este club antes de, de graduarnos no es así, chicas Sí, haremos lo mejor lo sabes todas con de entusiasmo están de acuerdo estas chicas tan diferentes todas in interesadas en lo mismo objetivo mónica debe debe haber trabajado muy duro solo para encontrar a estas tres tal vez por eso es que todos están tan encantadas con la idea de que de un nuevo miembro uniéndose Aunque todavía no sé si, podemos, si puedo seguir el ritmo de entusiasmo por la literatura Así que Luis, ¿qué tipo de cosas te gustan leer? Bueno, uh, teniendo en cuenta de lo poco que he leído estos últimos tres años Esos últimos años, realmente no, no tengo una buena manera de responder a eso ¿Manga? Murmuró una voz baja en eh, modo de broma. De repente la cabeza de Natsuki se levanta en mi dirección. Parece que quiere decir algo, pero se queda encallada. Tengo que admitir que de hecho actualmente el manga es mi único modo de lectura que he tenido y no es algo de lo que debería estar muy muy orgulloso. Tengo unos cuantos libros aquí, pero la verdad es que no he encontrado el tiempo para leerlos. El manga es mucho más fácil de leer. No lees mucho, supongo. Bueno... Eso puede cambiar. Estoy diciendo... ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri. De todas formas, ¿qué de ti, Yuri? Bueno, veamos. Yuri eh, traza el borde de su taza de té con su dedo. Mis favoritos son generalmente novelas que, que construyen mundos de fantasía profundos y complejos. El nivel de creatividad y artesanía dentro, detrás de ellos es increíble para mí. Y contar una buena historia en un mundo tan extraño es igualmente impresionante. Yo creo que entrenía claramente apasionada por su lectura. Tengo que admitir que dentro de mi poca lectura que tengo, los, lo, la fantasía es de hecho mi género favorito. Parecía tan reservada y tímida desde el momento que entré pero es obvio, por la forma en la que sus ojos brillan, que encuentra su comodidad en el mundo de los libros, no en las personas. Pero ya sabes, me gustan muchas cosas. Las historias con profundos elementos psicológicos realmente, generalmente me sumergen también. No es sorprendente cómo, cómo un escritor puede aprovechar tan deliberadamente de tus propias faltas de imaginación? De todos modos, he estado leyendo mucho horror últimamente. ¡Horror! ¡Ja! Suena interesante. Uh, leí un libro de terror una vez. Digo desesperadamente. Digo desesperadamente eso. Con lo que me puedo identificar a un nivel mínimo. A ese ritmo, Yuri, podrías estar teniendo una conversación con una roca. ¿De verdad? No puedo esperar. Eh... No hubiera esperado eso, Yuri. Para alguien tan gentil como tú, creo que podría decir eso. Pero si una historia me hace pensar o me lleva a otro mundo, entonces realmente no puedo dejarlo. El horror, el horror surrealista, a menudo tiene mucho éxito en cambiar la forma de mirar el mundo, aunque solo sea por un breve momento. Ugh, odio el horror. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, yo solo... Los ojos de Natsuki se... se vuelven hacia mí para una fracción de segundo No importa Es cierto, usualmente te gusta escribir cosas lindas ¿No es así, Natsuki? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Dejas un trozo de papel en la última reunión del club Parecía que estabas trabajando en un poema llamado... ¡No! ¡No lo digas en voz alta! Y, regre... y regresalo Bien, bien tus uh, pastelillos, tus poemas Todo lo que haces es tan lindo como tú Sayuri se sienta detrás de Natsuki Y pone sus manos sobre sus hombros ¡No soy linda! Natsuki, escribe, eh, ¿escribe tus propios poemas? Bueno, supongo que a veces ¿Por qué te importa? Creo que es impresionante Porque no los comp... Eh, pares. ¿Por qué no los compartes algún día? No Natsuki debería a eh, la mirada. ¿No te gusta... ¿No te gustaría? No te gustarían. Aún no eres escritora confiada. Aún no eres una escritora confiada. Entiendo lo que Natsuki siente. Compartir a ese nivel de escritura toma más que seguridad. La verdad forma... La verdadera forma de escribir es... Es escribir para ti mismo Debes estar dispuesto a abrir tus lecturas Exponiendo tus, tus vulnerabilidades Y mostrarte incluso al Los alcances más profundos de tu corazón Ok, Yuri tiene una facilidad De palabra increíble demuestra mucho que ha leído Y me encanta la profundidad de sus palabras ¿Tienes experiencia escribiendo también, Yuri? Quizás si compartes Parte de tu trabajo puedes dar un ejemplo Y ayudar a Natsuki a sentirse lo suficientemente cómoda Como para compartir lo, el de ella ah, Creo que, que Yuri no se siente muy a gusto con eso Supongo que es lo mismo para Yuri oh, quería leer después de todos Nos sentamos en silencio por un momento Muy bien, tengo una idea chicos Natsuki y, y Yuri mia, miran con curiosidad a Mónica, vamos todas a casa y a escribir un poema. Entonces, la próxima vez que nos veamos, todos lo compartiremos entre nosotras. De esa forma, todos estaremos a, a, a la par. Huh. Sí, hagámoslo. Además, ahora que tenemos un nuevo miembro, creo que, que nos ayudaremos, ayudaría a todos sentirnos un poco más cómodos y fortalecer el vínculo del club. ¿No es así, Luis? Mónica me eh, sonríe cálidamente cali una vez más. Espera, aún hay un, un problema. ¿Eh? ¿Qué es? Ahora que volvemos al tema original de mi, in mi incorporación al club, sin enrodea saco lo que he temido en mente. Nunca dije que me uniría a este club. Creo que es un poco tarde para decir esto, ya prácticamente nos están considerando como un miembro y creo que es un poco tarde para traer esto a la mesa. Eh, Sayori puede haberme convencido para pasar, para pasar por aquí, pero nunca tomé una decisión. Todavía tengo otros clubs que mirar y... Um, perdí mi tren de pensamiento. Las cuatro chicas me miran con ojos abatidos. Sí, su mirada cambió completamente en un momento a otro, definitivamente decepcionadas de mí. Pero ya estoy acostumbrado a decepcionar a las personas, así que no tengo ningún problema. Pero, lo siento, pensé... No es... Todas ustedes... Estoy... Estoy indefenso contra estas chicas. ¿Cómo se supone que debo tomar una decisión clara cuando es así? Es decir, si escribo poemas es en el... Es el preciso que... Es decir, si escribo poemas es el precio que tengo que, que pagar para poder pasar... Cada día con estas hermosas chicas Bien Vale Ya lo decidí entonces Veniré al club li de literatura? Los ojos de la chica se iluminan Sí, estoy tan feliz Sabir me rodea con sus brazos saltando de arriba abajo Ey Realmente me asustaste por un momento Sí, realmente Solo hubiera venido por los pastelillos Estaría muy enojada Para mí sigue siendo una muy válida razón Para ir entonces, esto es oficial. Bienvenido al Club de Literatura. Ah, gracias, supongo. Bien, ¿todo el mundo? Creo que con eso podemos finalizar oficialmente la reunión de hoy con una buena nota. Recuerden las tareas de esta noche. Escribir un poema para tener la próxima reunión, para que todos podamos compartir. Mónica me mira una vez más. Luis, quiero ver cómo te expresas. Uh -huh. Sí... Eh. Realmente puedo, eh, puedo impresionar a las, a las estrellas de la clase... De ¿Realmente puedo impresionar a la estrella de la clase Mónica con, con mis mediocres habilidades de escritura? Ya siento la ansiedad cre, eh, creciendo dentro de mí. Mientras tanto, las chicas continúan charlando mientras Yuri y Natsuki limpian de la comida. ¡Hey, Luis! Ya que estamos aquí, ¿quieres caminar juntos a casa? Es cierto, Sayori y yo nunca volvimos a casa juntos Porque siempre se queda después de la escuela Para ir, para ir a los clubs Claro Sayori se está poniendo muy, eh, comportando de una manera muy muy tierna caso que, que realmente llama mucho mi atención Con eso los dos nos vamos del salón del, del club Y nos dirigimos a la casa Durante todo el camino Mi, eh, mi mente vuela pensando en las cuatro chicas Sayori Natsuki, Yuri y, por supuesto, Mónica. Realmente estaré feliz de pasar todos los días después de la escuela con un club de literatura, en un club de literatura. Quizás tendré la oportunidad de acercarme a una de estas chicas. Muy bien. Solo tendré que aprovechar al máximo mis circunstancias y estoy seguro de que la buena suerte me encontrará. Y supongo que eso, que eso comienza con escribir un poema esta noche. Es momento de escribir un poema. Elige palabras que a tu miembro favorito le gustará. Al, algo pasará con quien le guste tu poema más. Huh. Ok, entonces tengo que... Oh, ok. Tengo que, que escoger palabras. Ajá. Uh -huh. Tengo que escoger palabras para crear un poema. Realmente no es tal cual hubiera escrito un poema. Pero aquí falta alguien, ¿no? ¿Está Yuri? ¿Ntsuki? ¿Yuri? Falta Mónica ¿Dónde está Mónica? Masacre Ok, estas cosas están yendo de un lado para el otro Juicio, sueño, eh, entropia eh, Contaminación, océano Piruleta No sé qué es piruleta ¿Qué es piruleta? Eh, extraordinario, amigos, masacre Caramelos Según recuerdo Uh, Yuri dijo que le gustaba el horror Y Natsuki dijo que le gustaban las Bueno, no dijo, implicaron que le gustan las cosas tiernas Pero Creo que la primera persona Por la que iremos es, es, es Yuri Yuri Me gustó me Yuri, así que creo que Masacre La idea era sobre Yuri, pero creo que terminamos más sobre... sobre Sayori uh, No muy... A mi, a mi gusto, pero ok Hola de nuevo Luis, me, me alegro que ver que no huiste de nosotras <risa> Nah, no te preocupes Esto puede ser un poco extraño para mí, pero al menos mantengo mi palabra Bueno, estoy de vuelta al club de literatura Fui el último en entrar, por lo que todas las demás ya están pasando el, el rato Gracias por cumplir tu promesa, Luis Espero que esto no sea demasiado abrumador como, como compromiso para ti Haciéndote zambullirte de cabeza en la literatura como eh, cuando no estás acostumbrado a ella Oh vamos, como si lo, lo merecieras Sayori me dijo Sayori me dijo que ni siquiera, ni siquiera querías unirte a ningún club este año Y el año pasado tampoco no sé si planeas venir o pasar el rato o qué. Pero si no nos tomamos en serio, entonces no volverás al. no verás el final de esto. Natsuki, ciertamente tienes una gran boca para alguien que mantiene su colección de mangas en la sección de. en la sala de club. <risas> la descubrieron completamente. Natsuki se encuentra atrapada entre decir Mónica y manga. El manga es literatura. Lo es. Definitivamente lo es. Fuck you. Y si, si crees que ya es algo diferente. Rápidamente uh, derrotada Natsuki vuelve a su asiento. No se preocupen, chicas. Uh, Luis siempre da lo mejor mientras se divierta. Él me ayuda con, con trabajos pensando incluso si, y pregun sin preguntar. ¿Cómo cocinar? ¿Limpiar mi cuarto? ¿Cuán confiable? Sayori... Es porque tu habitación es, un un, es muy desordenada. Es una distracción. Y casi e e incendiaste tu casa una vez. Uh, sí. <risa> Ustedes dos son realmente buenos amigos, ¿no es así? Podría estar un, un poco celosa. ¿Cómo podrías? Tú y Luis parecen ser buenos amigos también. Um, Sayori. Huh. Creo que no, no entendió el lenguaje corporal que tenemos ahí uh, Como de costumbre, Sayori parece ajena a la extraña situación en la que me acaba de poner Oh, oh, Yuri incluso te trajo algo hoy Espera, Sayori ¿Para mí? No realmente No seas tímida ¿En serio? No es nada ¿Qué es? No importa su expresión me encanta, me encanta su expresión no, no puedo creer que sea tan tierna a pesar de ser tan, tan reservada Pero me encanta su expresión No importa o Sayuri lo hizo suena como una gran co eh, cosa cuando en realidad no lo es ah, Dilema ah, Lo siento Yuri, no estaba pensando Supongo que eso significa que depende de mí rescatar esta situación Oh, espera, se supone que lo, lo digo yo Ey, no te preocupes Primero que nada, no estaba esperando nada Así que cualquier buen gesto tuyo Es una, es una agradable sorpresa Me hará feliz, no importa qué ¿As, ¿Así que eso piensas? Claro, no lo haré en un, en un gran problema Si no, no quieres que lo sea Muy bien Bueno, toma Yuri busca en su bolsa y saca un libro No quería que te sintieras excluido Así que escogí un libro que pensé que podrías disfrutar Es una lectura breve Pero lo que, lo que debe mantener tu atención Incluso si, si no sueles leer Y podríamos, ya sabes Discutir, si quieres <risa> Creo que estoy enamorado, chicos Creo, creo que estoy enamorado Esto es... ¿Cómo es que es? que esta chica es tan linda por accidente incluso eligió un libro que cree que, que, que me va a gustar a pesar de que no leo mucho Yuri gracias definitivamente leeré esto entusiasmada entusiasmadamente tomó el libro bueno puedes leerlo tu, a tu propio ritmo quiero escuchar lo que pienses ahora que todos han acomodado eh, Ahora que todos se han acomodado, esperaba que Mónica iniciara algunas actividades programadas para el club Pero ese no parece ser el caso su y Mónica están teniendo alguna alegre conversación en la esquina La cara de Yuri ya está enterrada en el libro No puedo dejar de notar su intensa expresión como si estuviera esperando a una, esta oportunidad Mientras tanto, Natsuki está hurgando en el, en el armario Cielos Parece que nadie quiere estar molest eh, ser molestado hoy. Me dejo caer en el escritorio más cercano. ¿Cómo se supone que, que me ocuparé de, de algo relacionado con la literatura por mí mismo de esta manera? Creo que podría leer parte del libro que Yuri me dio, pero me siento un poco cansado para leer. Probablemente podría dormir ahora. Esta creo posiblemente es la forma más irresponsable de empezar dentro de un club. Cierro los ojos y termino escuchando la, la conversación de Sayori con, con Mónica. Sin embargo, es probable que parezcamos real, eh, real, real, realmente flojos en comparación con todos los demás clubs. Uh, bueno, no podemos darnos por vencidos. El festival es nuestra oportunidad de mostrar a todos lo que se trata de la literatura. El problema es que la idea del, del club de literatura suena demasiado densa e intelectual pero no es el así en absoluto, sabes. Solo necesitamos una forma de mantener, de mantener a todo eso. Esto. Solo necesitamos una forma de mantenerles a eso a todos. Solo necesitamos una manera de, de mostrarles eso a todos. Algo que hable abra sus mentes. Algo que hable a sus mentes creativas. Hmm. Aún así, eso es, eso no solicita. Eh, Aún así eso no soluciona el problema ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Incluso si encontramos la, la cosa más divertida que exista Nadie vendrá en primer lugar si se trata de un evento literario Entonces es más importante descubrir Cómo hacer que las personas se presenten, ¿sabes? Y después de que lleguen Podemos hacer lo, lo que sea Para hablarles eh, a su sus mentes creativas ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Sayori está tomando muy en serio es raro escucharla eh, deliberar así. ¿Ah? Ese es un buen punto. En ese caso, ¿crees que el, que la comida hará el, hará el truco? ¿De qué tipo? Bueno, supongo que podríamos... ¡Pastelillos! Aunque okay, creo que Asayori quedó bastante, bastante emocionada desde la última vez que comimos los pastelillos. <risa> Bien pensado. Natsuki amará hacer esos. Ah, tienes razón. Natsuki hace los mejores pastelillos. Eso funcionará eh, perfectamente. ¿Esa no fue la razón por la que, por la, que la sugeriste? Los pastelillos le, le hablan. ¿Le hablan, hablan? ¿A mi barriga creativa? Eh, es, recuerden que esto es una traducción hecha por los fans, chicos así que no duden que habrá unos cuantos errores. Pero bueno, los pastelillos le hablan a mi barriga creativa. <risa> Entonces los pastelillos serán. Tengo hambre. De todos modos, todavía tenemos que resolver los detalles del evento en sí. Me encuentro sonriendo. Al final, Sayori sigue siendo su yo habitual. Pero ahí radica la razón inesperada por la que la admiro. Sayori puede concentrarse en las cosas y hacerlas que, que cobren vida. Supongo que es por eso que termino dejándola hablar sobre mí. No puedo evitar preguntarme cómo, cómo sería ver el mundo a través de sus ojos. ¡Wow! Ok. De verdad me sorprendió, está un poco cerca Por no decir mucho, muy muy cerca Abro los ojos y veo que la cara de, de Sayuri me, me llena la vista Casi me caigo de la silla <ríe> Lo siento Espera En realidad no, no lo siento en absoluto Es tu culpa por dormir así ¿Ese es el club de, Este no es el club de siestas ¿Nuestra escuela tiene un club de siestas? Sería el mejor y posible más lleno club de toda la historia uh, Te estás quedando despierto hasta, hasta tarde otra vez, ¿no? Ahora que estás en el club vas a tener menos tiempo para el anime, ¿sabes? Tendrás que acostumbrarte No digas eso tan alto Miro por encima del hombro para ver si Mónica o yo por casualidad Aún así, es cierto Sí, lo sé, lo sé Siempre me estás eh, cuidando, Sayori <risas> es lo mejor que hago eh, eso es un problema ¿Y tú? Me cuidas mejor de, me cuidas mejor de lo que te cuidas a ti misma Todavía te quedas dormida De todos los días, ¿verdad? ¿Ah? No todos los días Eso no es muy convincente. ¿Cuántos días de la semana pasada te, te levantas a tiempo? Eso es Es un secreto Lo sabía Vamos. Al menos dame el beneficio de la duda. Ni siquiera puedo hacer eso. Mira, Sayuri, uh, está escrito sobre ti. ¿Ah? Sayuri se mira uh, a sí misma. ¿Cómo está escrito todo sobre mí? Está claramente apuntado a purada esta mañana. Mira tu cabello, Estás en está saliendo por aquí. ¿Ah? Te liso mis dedos de del costado. Por el costado del cabello de Sayori, tratando de, de desenredarlo. si realmente necesitas un cepillo para esto. Mi cabello es realmente difícil de entender. No caeré en, en eso. Uh, hay más que solo tu cabello. Mira tu moño, tampoco está bien. Yo lo veo perfectamente. No, no sé si realmente es algo que debemos denotar o no, pero yo lo veo igual que ayer. Ah... Uh, hay una mancha de, de pasta de dientes en tu cuello aquí. ¿Cómo rayos de manchas de pasta de dientes en el cuello? Trata de limpiar la mancha con mi dedo. Pero nadie se dará cuenta de eso. Por supuesto que lo harán. Nadie te diría nada porque no querían avergonzarte. Afortunadamente, realmente no me importa eso. Oye, eso es grosero. Y ni siquiera mantienen tu blusa desabrochada. En serio, Sayori, ¿por qué crees que todavía no tienes novio? ¡Auch! ¡Auch! <risa> Eso fue un golpe bajo Fue un golpe muy, muy bajo Pero creo que hasta, hasta escuchar la respuesta de esto, chicos Yo voy a dejar el, el, este episodio hasta aquí He estado grabando por alrededor de una hora Así que siento que es suficiente de, Suficiente tiempo Vamos a, a guardar esto aquí Y bueno, chicos uh, Para quienes no saben Doki Doki es realmente una visual novel de terror O psicológica Por así llamarla Así que, a pesar de su tierno inicio, chicos, no se dejan de extraer. No se dejen distraer. De realmente hay algo escondido debajo de Doki Doki. Uh, no conozco el 100% de la historia, puesto que he sido tan popular que no he podido evitar eh, tener unos cuantos spoilers. Pero no la conozco toda. No sé cómo, cómo es que llegas a esos puntos tan cruciales en la historia. Así que sería bueno poderlo descubrir juntos. Y espero que a ustedes también les guste este tipo de contenido. Voy a tratar de hacer más como esto, así que espero que ustedes, chicos, se queden y lo disfruten junto conmigo. Yo soy Luis de y nos vemos. En el